Desde Molina de Aragón, nuestro compañero Oscar Gil... ...nos cuenta la última hora que pasa por el agradecimiento... ...en su trabajo a los sanitarios... ...y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...y también por las condolencias... ...por el primer vecino que ha fallecido... ...a causa del coronavirus. Ayer miércoles... ...la comarca de Molina de Aragón... ...sufrió la primera pérdida de un vecino... ...por COVID-19 o coronavirus. Quizá por ello, a las 8 de la tarde... Los servicios sanitarios con su ambulancia, Cruz Roja, UBI, UME y Guardia Civil, recibieron un especial aplauso de los habitantes de la capital del señorío. Y a continuación, los servicios de desinfección del ayuntamiento también fueron homenajeados.